Hola chicas, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. mira este es el paquete que me mandó Maca, Amelilla. el paquete que me mandó Maca a Melilla, por el cual me hacían pagar 27 euros, y entonces como lo devolvieron, ha estado dando viajes por allí hasta ahora que me la acaban de, de traer y entonces voy a abrirlo para con vosotros, para ver lo que... esto le salió a Maca del alma, vamos ¿eh? que no que no teníamos ningún internet ni nada y ella pues no, eh, cogió y no le mandó una marimar más a, a mezclar con chocolate y este que me lo mandó a mí y voy a ver si lo puedo abrir porque aquí tengo que y no vale, vamos, sí que tengo pero la verdad es que lo tengo arriba, ahí arriba y arriba Vamos a ver lo que me ha dicho que ha estado mucho tiempo por ahí de viaje y que no sabe cómo habrán llegado las cositas que me metieron. Así que... Pues ya le he dicho, bueno, no hay nada que no arregle el pegamento Un pegamento y medio, tampoco piramito y medio. Así que nos vamos a abrir. Está muy bien cerrado, bien también tengo bueno que abrir. Así. así, así, así. Una caja... Dentro de otra caja. ¡Vamos a irlo! Aquí está la otra caja. Y está. Suena igual que la Felicida. Vamos a ver. Mm, bueno, que quemada. Y dile Pues mira, aquí, así. Y el paquete que viene con mi nombre. Mercedita. Mercedita, ah, porque esto es un sobre que trae una notita Y vamos a ver qué dice la notita Mercedes Ay, qué gracioso Mira, qué sobrecito Mari Carmen, por detrás Ah, qué gracioso Happy Easter Mira, qué chulo Emprende Y pone abril 2022 Dice, querida Mercedes, esto es porque quiero y porque te quiero Tu amiga Mari Carmen esto es de marca Bife, que ya no sube nada al canal, pero ha subido. Y, y ya os digo que es que no ha pillado así de... Oh, voy a poner esto para acá. mira cómo viene el paquete. Así. Voy a ir sacando y lo voy enseñando. A ver, mira Me ha mandado agarrado con una cadenita de esta, pues... Mira, qué chulo Estos es stickers de, de, de Lo diré, de Fridita ¿Veis? Stickers no, estos son Daikut. Da ¿Veis? De Fridita Hola, ¿eh? De Fridita. Mira, ay, qué mono, mira, mira Bonísimo Un huevo de Pascua Y por aquí se cae otro Ah, una llave Qué chula, pajaritos por allí Pajarito por acá Mira. A ver. Mira, qué mono. Ojo. Son Daiko. De Pascua. Ay, muy chulo, muchas gracias. Qué bonito. Tiempo de soñar. la primavera. Huevecitos de Pascua. Un huevo de chocolate con cobertura. ¡Qué mona! Ay, mira, qué adita. Me encantan. Un gusanito. Ay, qué mono. Me encantan, qué bonito. Son preciosos. Me gustan un montón. Muchas gracias, Maca. Me gustan mucho. De fridita. Oh, ¡Qué chulo! Qué entrañable, porque son muy entrañables, son muy tiernos. Me gusta mucho. ¿Esto lo hizo Maca? Pues ya habéis visto, porque piso. ¿Qué más? ¡Ay, la cadena! Que se me ha quedado pegado al hacer pandil. Es que lo voy a meter porque trae los huevecitos y algunas, la llavecita y todo eso, que son muy chiquitos. Y si no, se me va a venir. ya me tiré lo que. Bueno, sí que no hay. Pues es una pasada. Qué bonito, muchas gracias Maca, me encantan. De verdad, de verdad que me gustan un montón. Después, mirad, me ha mandado estos stickers... Que son una chulada. Son fi, ¿eh? Pone gracias. Lo betis. Gracias a, a Wissom. Lo betis. Mira, qué bonito. Me gustan. Y después me ha mandado esto. Mira, qué bonito. Esto tampoco lo había visto yo. ¿sí? Mira, qué chulo. Me encantan. Qué bonito. Ahora lo voy a ver yo. Qué bonito son. Hello, beautiful. Flores and blonde. What a love times? Qué bonito. Me gustan un montón. Son muy muy bonitos y son de Safe Smith. No creo que Craft Sensación. Muy chulo. Me gusta mucho, muy muy chulo. Espera que se me está cayendo la celda. Venga, seguimos abriendo. Ah, ah, ah. Mira, me ha metido pues por aquí. Gracias amiga de matutano patata. Pero la bolsa está personalizada. Mira, esto de cuando estuve en Galicia en la boda. ¡Qué gracia, maca! ¡Muchas gracias! ¡Qué chula! Y aquí igual, abril del 2022. Mira, aquí le ha colgado una cadenita de oro rosa con una perlita y también de matutano o algo será. Y también personalizado. ¡Ay, muchas gracias, maca! Me encanta. Todo y cuando estuvimos la lista, ¡qué manos tiene! ¡Me flipan! No sé lo que es, porque no pone lo que es, pone gracias, amiga. Pero está genial. Muchas, muchas gracias. Me gusta un montón. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, mira, Aquí saco otro paquetito que lleva ahí Cogido con baico Cogido con celos. A ver, que lo puedo... Ah, sí. Y ya pues lo puedo aprovechar. Esto que no tengo ni idea. Porque para mí todo es sorpresa. No, no, no esperaba nada. Ella lo ha hecho, por, como bien dice. Ay, qué bonito. La verdad. Bueno, esto lo puedo romper porque esto es papel de seda, pero mira, en dorado. Qué bonito. Mirad, qué cosa más graciosa. Le ha colgado aquí unos tassel, así, de fleco, cerrando la bolsa. Mira qué mona, de fieltro. Qué bonito, Mata. Es chulísimo. Entonces, para abrir la bolsa, pues ah, sacamos los tassel. A ver, este que es marrón. Qué chulo. Y este que es azul. A ver. Porque este viene más apretadillo. A ver. Mira. Y este azul. Mira. Cómo viene todo. Lleno de conejitos de chocolate. Un menos mal que nos han derretido. Porque con por el calor que ha hecho. <ríe> viene entero. Muchas gracias, Maca. Mira, la conejita. Qué gracioso. Muchas gracias. Me gusta mucho. Muchas gracias. Abrimos otro porque aquí hay paquete. ¿eh? Mira. Love. Mira, qué chulo. ¿Y este... Se abre muy bien, ¿eh? Se abre muy, muy bien. Este... Ala. A ver. Ay, mira. Una mariposa que se ha doblado un pelín. Que es este? Mira, qué bonito. No me digáis, es un carrito. Ay, es que se le ha caído el globo y se le ha despegado un poquito. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Se le ha despegado la flor, pero yo ahora se la pego. Y la pajita de aquí, pero también se la pego yo ahora. Mira, qué gracioso, es ¿eh? un tenderete. Pone mi nombre. Es que ya me llama así. Y aquí... Esto es una cajita. ¡Madre mía! Mirad todo lo que le ha metido en la cajita eso Oye, pues viene muy bien, ¿eh? Para haber estado por ahí navegando. ¡Ay, qué bonito! Mira qué bonito. ¿eh? Me encanta, Maca. Es precioso. ¡Qué bonito! Y dentro ha metido tarritos de purpurina en malva, en rojo, en verde. Y es cristal, no se ha roto, ¿eh? En malva, en rosa, en verde, en rojo, en azul y en blanco. Es cristal, ¿eh? Pues viene genial. Y esto no te preocupes que yo le doy un puntito. ahí. Además tengo la pistola de silicona, ¿eh? Le doy un puntito y la florecita, que no sé dónde venía, pero por aquí tendría que venir. Creo yo, así. ¡Guau! Ya sé dónde venía. ¡Ah! ah venía en uno de los jarrones. Sí, pues lo pegaré dentro de los. Son dos jarroncitos, ¿veis? A ver si se ve ahí. Y en uno lleva una matita... A ver, ¿lo veis ahí la matita? Sí. Y aquí vendría la otra flor, que ahora se la pego. Ay, Maca, me encanta. Qué bonito. Me gusta un montón. Muchas, muchas gracias. Qué gracioso, ¿eh? Vamos a por otro. mira aquí viene otro. Con otro baitud de una mariposa. A ver si le puedo bajar. Así. Y este lo abro por aquí. Está semiabierto. Así se que. Ha venido muy bien, ¿eh? Así. ¡Ay, qué bonito! Mira, es como otro de los kiosquitos. Este ha venido un poco así. ¡Ay, que lo voy a poner derecho! Y es como otro de los kiosquitos ese. Mira, esta vez así. Lleva tres tarros más grandes de cristal de purpurina en blanca, en dorada y en plateada. Y a su vez esto se abre, no se, Ah, sí, mira. Se abre por aquí y aquí le ha metido dos guasi Este y este. <ríe> en dorado y en plateado y negro. Mira qué chulo, ¿eh? Es que esta mujer, mira, trabaja muy bien. Y esta flor, que también viene un poquito pachurradilla, pero yo ahora la pongo Y esto está genial, qué bonito. Así. Y esto va aquí y aquí. Chulísimo. Qué bonito. Con mi nombre también. qué bonito. Esto es para coger idea. Mira, qué bonita es. Preciosa. Muchas gracias, Maca. Me ha encantado. Muy, muy bonita. Lo. Tarritos venían pegados con un, una almohadilla, pero... No, no, no, el medio. Y este es como un escaparate. Qué gracioso. Es chulísimo. Muchas gracias. Me encanta. Y este, pues nada, ahora lo enderezo yo. Y ya está demasiado que quiere. La pobre mujer que estaba por el mundo por ahí. Más. Mira, aquí viene otro. Este es planito. Y creo que se puede abrir. Bueno, voy a abrirlo. Ay, qué mona. Mirad, también de me ha mandado maderita. Ay, qué mona. Silueta <tose> Wanderlust. La Y Mirad, es contagiosa. Ay, qué chula la maderita. mira, Un flotador de un flamenco. Un helado. Un patín. Una maleta. La caravana. Y... La Vans que tira de la caravana. <ríe> ¡Qué graciosa! Me encanta. Muchas gracias, Maca. Me flipa. ¡Qué bonita es! La caravana es preciosa. Todas son bonitas. Y esta igual. Y el flamenquito es chulísimo. Es chulísimo. A ver, acabo de recibir un mensaje de WhatsApp de Maca que dice que abra las dos bolsas de patatas. Así que, donde manda patrón, ya sabéis lo que pasa. Que no manda Marineiro. A ver, voy a abrir las dos bolsas de patata. Y dentro hay... A ver... Una bolsa de patata al jamón. <ríe> y dentro de la otra... A ver, esta la voy a tener que abrir. Porque... A ver, que no quiero romperla. Y dentro de la otra... Ay, ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Madre mía! A ver... ¡Ah, pues es que hay más! Que si yo que quiero una bolsa de patata... ¡Madre de mi vida! Mira. Me ha puesto corazones de pelito. En burdeo y en estos dos tonos de rosa. <risa> me ha puesto una tarjetita para que yo la mande también. Esta está cerrada para que yo la mande. Y me ha puesto esta libretita que es una libélula. Y esta libretita, a ver, lleva. A ver, la voy a abrir. Mira, es como si fuera en 3D. ¿Veis que la, la libélula está troclada? Tú la levantas, ¿ves? Y la abres para acá. Mira, qué bonita. Y todas las hojas son así. ¿Veis? Qué bonita. Es. Y cierra con un imán. Es súper bonita. No me digáis. Muchas gracias, vaca. Es chulísima. La bolsa de patata, ahora me la pongo. Más. A ver. Aquí dice, Tigot Life good, like Este también. Le quito el. Ahí. Y ¿Eh? no. esto. ¡Ay, qué mala! Mira qué gorrita! ¡Qué guay! ¡Ay, qué bonita, maca! Me encanta. Es súper bonita. Es una caja. Ay, qué bonita es, ¿eh? pero mirad. Qué bonita. Es preciosa. Viene un poco hundida de aquí, pero como es una caja. Mirad. Ya la pongo derecha. ¡Ay, qué bonita, eh! ¡Jopeta! Mira. Qué rico. Uh, lo que quiere que me coma el tigre. Mis carnes morena ¡Qué bonito, Ay, pero la caja es que me ha encantado! ¡Qué bonita es! Eh. ¡Es una pasada! ¡Preciosa, Maca! ¡Qué flipe! ¡Cuando lo vea el chico y me dirá! ¡Abuela! ¡Dile a tu amiga la rica que me haga un, una gorra para mí que ponga Marcos. ¡Marcos! ¡Qué chula! Y me ha mandado un sellito de Fridita que dice... Eh, que ponéis Carpe Diem y Ama Carpe Diem. ¿No? Creo que pone Ama Carpe Diem. Qué chulo, gracias, maca, me encanta. Uy, oh, esta me ha encantado también, qué bonita es. ¿eh? Joder, flipan colores. Qué bonita, es ¿eh? preciosa. Preciosa, pocos es que me ha dejado sin palabras, me encanta, me encanta, qué bonita es. ¿eh? Preciosa, maca. ¡Vamos! ¡Qué bonita, eh! Flipando estoy es más. A ver, aquí hay una que blandita. Parece tela. A ver, parece tela. Viene con esta tarjetita. Y esta se ha roto así. ¡Ay, qué bonita, maca! ¡Joderita! Flipo en colores. ¡Mirad qué bonita! ¡Por favor! Mirad qué tela. Me encanta. ¡Ay, qué bonita, eh! ¡Uy, Maca, muchas gracias! Me gusta un montón. Es preciosa. ¿Y qué tacto tiene? ¡Qué bonita! Mirad, por favor. Es una pasada de bonita, ¿eh? Uf, ¡Qué bonita! ¡Es preciosa! ¡Qué bonita! Me encanta. Uy, y la gordilla es que me ha vuelto loca. ¡Todo, todo, todo! ¡Qué bonito todo! ¡Es que me encanta! Y aquí por último tenemos, creo, por el sonido esto que se habrá despegado algún sitio. Son, mirad, es un tassel, ¿Veis? En amarillo verde y este en rosa. Se habrán caído de algún lado porque como esta caja es la caja aventurera y esta, pues nada, que parece una... Una cajita de esta y vamos a abrirla con la mira qué bonita. Es una pasada. Qué bonita. Pues me encanta. Es preciosa. Mira que tú. No me diréis que no es bonito, ¿eh? Voy a la base Mira, qué bonito y tú. Con estrellita, con frequis. Y mi nombre. Ah, Qué chulísima, qué bonita, eh. Y vamos a abrirla. Qué bonita, me encanta. El hipopótamo. Y mira. Oh, qué qué mira. Qué bonita. Son preciosas, mira esta. llevan tréboles. Qué chula Mira, qué bonitas. Qué bonita. Y esta, las Qué bonita. Y estas cosas son bonitas porque mira esta. Qué chula, chula súper, bonita, me encanta, y esta de brillito, mirad que son achatadas y con brillo, muchas gracias, me ha encantado Maca, es una pasada, muchísimas gracias por este gran detalle que me ha enamorado, esto no tengo que cerrar, oh. ah. muchísimas gracias, me ha encantado todo. Pero todo todo esto me ha, vamos, de verás, es que lo estoy viendo, me ha encantado, esto es precioso, me ha encantado también, todo hecho a mano, me encanta, es súper bonito, muchísimas gracias, gracias a todas por ver este vídeo y nos vemos pronto, cuidaros, hasta la vista, chao.